Galeones, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para Jolly 3 o Jolly 3. Jolly, si no sabéis lo que significa es alegre, hoy vamos a hacer la noche 3. Mira, justo en Jolly 3, la noche 3. Pues vaya, encaja todo. Pues sí, vamos a empezar en eh, eh, la noche 3. Sí, vamos a hacer la noche 3. ¿Estáis listos? Da igual, vamos a hacer la noche de andan. Ay. Pues nada, cargando. 12 de la noche, bien. Voy a montar la llamada, por pues si parece. Reparar. Aunque no esté para repararlo. No sé, el roto. ¡Porfa! <risa> ¡Toma 8! ¡Sí, 10! ¡Ricardo! Así es como se hace. Así es como se juega los pelos, hombre, hombre. ¡No se ha movido nadie! ¡Ni yo, ni... ¡Ah, sí! En esta noche aparecía Jolly, porque en cada noche aparecía uno, bueno, en realidad en la noche uno, sí, aparecía eh, Tweety y Maxi, que es lo que aparecieron, ¿no? sí. Ahora en la noche dos aparecieron también George Y los otros dos también. Y en la noche, pues esta, ahora tocará Jolly, no, pero Jolly es el más fuerte, porque bueno, el más hábil será, no sé. ¿Sabes qué? Déjalo las una de mañana ¡Qué bien. Pero no se ha movido todavía, el George. ahí no, Jolly. Me lío con los nombres, tío. ¡Ah! Pues creo que en esta noche no aparece el Yori, ¿eh? Mira, ahí está George. Hombre. ¡Oh! Chica, ahí tengo que dejarla en la cámara, ¿vale? No puedo quitar la cámara. Si sí, la veo. Porque si quito la cámara tendré que reparar esto. Y eso tardaría mucho. ¡Oh! Esa Twitty! ¿Vale? No, tío, no, ahora no Luego, muero, muero. Oh, oh, Justo, justo, justo. Tiene que ser súper rápido. Más ágil que un pájaro. <risas> ¿Qué estoy diciendo? Me vuelvo el ojo. Vale, son las tres. Ya, se, ya le he quitado Miro por si hay alguien más, por si acaso Johnny no se ha movido, creo que al final es que Johnny no se va a mover en esta noche Es que me estoy confundiendo Oh, Maxi Pronto se va a romper otra cosa de esas Yo soy malo porque ahora está George Y mire ya no está, porque ahora está conmigo No, no, no No, no, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto, nada Estoy muerto, estoy muerto ¡Madre mía! Oh, sí, ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, hombre! ¡Tampoco es para matarme! ¡Tío! ¿Jodines? ¡Tío! ¡No puede ser, tío! ¡Este juego es muy complicado! ¡Game over! ¡Tío! ¡No puede ser! ¡Ahora tengo que volver al principio! Ah oh, no! Que me había gustado. ¿Qué pasa si le doy a reparar todo el rato? ¿Qué sale aquí? Hay como palabras ahí. Porque es como un sistema de hackeo, porque está verde y salen muchas cosas. Y los sistemas de y cuando sale lo de hackeo en vídeos, en animaciones siempre sale verde. Y salen como muchas letras y esas cosas. Cuando es de hackeo. No puede ser, tío. me He perdido una vez. ¡Bomba de humo! se fuera! Aunque hay que ser rápido porque, mira, ya se han movido en nada. O sea, en nada. No ha pasado ni un segundo. Buena la idea, sí. ¡Oh! No. Metal Bonnie, no. Vale. Se sí, es bueno. ¡Ah! Jodín, es que sigue ahí! Si mira la cámara a ese lado, igualmente da igual. Porque si mira la cámaras da igual. O me voy a quedar aquí todo el rato mirando a seguir. Y si me encuentra Metal Bunny, voy a mirar otro lado. No, ya venía alguien Creo que es Twitch, ¿eh? ¡Lo sabía! ¡Oh! Lo he adivinado, ¿eh? Soy buena en adivinar cosas Las dos de la mañana ya ¡Oh! No, no, tío Este no Todavía no ha venido. ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias, amigo! ¡No me mataste! O oh, no. Por favor, Dios! Espera un momento. Necesito recargar esto. Por favor. ¡Ah! Que está Metal Bonnie ahí. Vale, Metal Bonus aquí. Se ha ido. ¡Oh! Menos mal que he visto la cámara. ¡Jodines, ¡Oh! tío! Tío, qué rápido van. Qué rápidos van. No me da ni, ni un mini de, de de tiempo para descansar. Descansar a la libre mano para eso. abajo su son. Sígueme a la libre mano a, pie, a su son a ¿Espera qué? ¿A qué? Yo. Un momento, el... No, Metal Bonnie está ahí. Un momento. ¿Qué estaba Escuchando que Maxi era... Era Tweety, estaba ahí, que todavía no se había ido. Y entonces me pensé, un momento, ese es el Maxi. Entonces, dónde está, Tío ¡Ah! Foxy, Foxy, Foxy, ¿cómo te odio? ¡Foxy que te veo! ¡Y Foxy que veo! ¡Tío! Metal Foxy es uno de los peores porque siempre tienes que estar dibujando de mientras que ahora te viene un millón de animatrónicas ahí. ¿eh? ¡Tío! ¡Y es que no te dejan ver nada! ¡No te dejan ni ver las cámaras en las que están, tío! ¡Ah, oh, jolines! ¿Cómo va a ser la noche 4 ¿Cómo no me había pasado, tío? ¿Y cómo me había pasado a las cinco? Tío, no. yo ¿por, ¿Por qué sobrevivo un montón? Sobrevivo un montón y siempre Me parece Foxy, En metaforsi Porque me parece un animatrónico Mientras que está ahí En metaforsi te... Bueno, en realidad no es metaforsi Lo que pasa es que me muero por el oxígeno Lo que pasa es que cuando mueren Por el oxígeno es como que de repente Tiene una ilusión de animación Como una imaginación que es como que te aparece Metal Foxy ¿sí? Y es como que... Como si te matara él, pero en realidad no te mata él, No te mata Metal Foxy, ¿sí? te mata Por quedarte sin oxígeno sí, Pero no te mata Metal Foxy, ¿sí? te mata eh, El oxígeno, como que... Es oh! Mira esto es Metal Foxy me ha asustado Es como Penguin en Final Fantasy 2 Como odia Penguin no, oh, ¿Sabéis que mi primer fan... El ...snap de... Fan ...el primer fan de snap que he grabado... ...es el de Final Chat Candy? ¿O no? La lo sabe todo el mundo. ¿Para qué decirlo? No, tío, no puedo dejarle de verlo. ¡Aquí está, qué bien! Me la cámara por si ahora de repente me viene... No, no me viene. <risa> ¡Oh, no! de ¡Preparad! Mira, por si hay alguno y si no, pues re lo recargo hasta el final. Porque si no recuerdo, no, no puedo componer esto y eso significa que me pueden matar. ¡Ah, no! ¡Fueti! ¡Ay no, machi! Y yo no. Aleluya. Aleluya. Eso lo voy a cantar cuando me consiga la noche, pero ahora no lo canto. Porque no me consiguió la noche. Ay, no, Twitty está por venir. No. no. Yo Ahí está. En nada. Ah, justo, justo, justo. Cuando la las cámaras ha venido. Mira, si mira arriba como que aparece. Eso. Mira, aparece como esa cosa. No me había dado cuenta. Oh, no. Ah, o oh, no, o oh, no. ¡De, de para. repara! ¡De repara! Menos mal que he sobrevivido y no sé ni cómo. ¡Después de años! ¡Por fin he llegar a las 5 de la mañana! Oh, ¡A que y 41! ¡Lo voy a conseguirlo, wey! Y Yoli no se ha movido, ¿cómo no? Al final se va a mover a la noche 4 Y la noche 4 4, ya verás que voy a colar un montón ¡No, no uno ¡Y ¡Vamos! ¡Me lo he conseguido! ¡Noche 3! ¡Por fin! No me lo puedo ni pensar la noche 6. ¿Habrá noche se sigue en este juego? ¿En Fangain también? No lo sé. Voy a, no, voy a ir... Y ahora tengo que ir al siguiente. Sí. Voy a ir... ¡Ah, ¡Me <ríe> ¡Tío! ¿Qué ha sido eso? Me he matado, pero si sí lo he conseguido. Hay algo, algo pasa, algo pasa. Algo pasa. Oh. Oh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Estoy ¿Qué ¿Qué aquí, en una máquina estrella. Lo siento, parece es que no, no. vas demasiado rápido. Y encima no te entiendo, entiendo qué que dices. Cállate recibir... de una vez. ¡Quiero salir de aquí? I didn't even get to clean this place up. Did you come here to see someone? Or did you come here for something else? Marina, salir? Cállate. Hay un Can botón I ahí. Hear. Estoy Do viendo por si eh Ahí, como que estoy en una máquina. Y hay un botón. No ahí está como un cartel que sale ahí, Jodie. Si lo veis entre esas tuberías. Sale como algo de ametrallas. ¡Adina, cállate! ¡No voy a. ¡No voy a! All you care about is the fame that you'll get, the money that you'll indulge in. It's fascinating. <inaudible> you make people do things they never thought they'd do. If you haven't noticed yet, people who come here don't go. Out. And it stays that way. No me entera okay, de nada. ¿Qué? te a que a la última? Espera. Ah, le tengo que dar las dos teclas ¡Ay Dios! Estoy tirando arriba y abajo todo el rato ¡Oh, ¡Oh no! ¡Me va a pinchar el culito! ¡Ah! ¡No quiero que me pinche el culito! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! Corre. ¡Vamos, vamos! ¡Le estoy dando, eh! ¡Le estoy, estoy dando lo más rápido que puedo! ¡No quiero por ahí. Ni con mi culo pinchado. Ni he herido. ¿Debía dar dos a teclas o le doy solo de esas? Es que no sé. No, sí, tenemos. ¡Ah, tío! ¡Me duele la mano! Estoy aquí todo rato de. Que me duele la mano. No puedo. Ay, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios, es que me pilla, que me pilla. Que, que tío, estoy súper cansado! No sabéis lo de pasar que estoy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 ¡Oh, oh, oh. oh wow. Molina, por favor! ¡Los Pero cuando caga! ¡Esto tengo que hacer algo! Es que, eh, estoy buscando con mi hermano y la miento aquí aquí ¡Pero no! ¡No hay nada! ¡Oh! Tranquilos. Me voy a desmayar por unos minutos. Adiós. Oh, you were dead. Your phone hasn't been for no, sí, estoy minutos. muerto de, de con mis dedos. Mis dedos están muertos. Estaba pensando que estaba muerto, pues sí. ¿Eh? ¿No se supone que tenía que buscar una cosa? Pues no me la conseguí esta noche. ¿Por qué fácil así o? No. Porque he tenido que reventarme las manos con, ahí <ríe> para sobrevivir. Soy Soy, que era la hija. Ah, es verdad, era el oh, ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir? No. No. No. No. Tengo que entrar. A ver. Sí, tengo que entrar. Uh, esto está muy oscuro, No me gusta nada. Esto es la pizzería. Pizzería. Y estos son ese cuarto que era secreto ¡Oh! ¡Hijos, de dar susto, tío ¡Me cago en todo! ¿Qué pasa? ¿Ahora qué pasa? William, tienes que parar todo esto Vas a hacer una travesura de esto ¡Ja, ja ¿Crees que voy a parar? Estoy muy muerto por dentro. Yo también me he los dos dedos. Entonces, ¿por qué no, no voy a hacerlo no me deja el mundo? Por favor, sea, sea, o sea, no me hagas daño, Freddy. Quiero cantar contigo y bailar contigo. Quiero cantar y bailar contigo. ¿Qué ha pasado? Ha sonado, ha, ha sonado un ruido. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? Te voy a decir por qué. Pero no... Eh, no hay manera... Mi vida de que... De que... El estar muerto de mí dentro... No... Y mi... Y ahora ese niño está muerto. ¿Pero por qué has hecho eso? Estoy diciendo... Estás... Eh... Arruinando tu vida. Eh... Trozo a trozo. Sacrificándola. A todos. Por favor. Por favor, no me hagas daño. Quiero cantar, Quiero bailar... Quiero comer pizza con chica. No puedes esconderte por ahí siempre, William. Tienes que eh, eh, de, eh, dejar de hacer eso. Sí, lo voy a hacer. Lo siento, papá. William, no lo hagas. Esa es mi hija. No, no lo hagas. ¿Quién dice que no puedo? Por favor, padre. No, lo siento. He, he, he obedecido a lo que me, a lo que me, habías, a lo que me habías pedido.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 Mucho mejor. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribiros. Para más vídeos. Y hasta la próxima. Chao.